Es un verdadero gusto poder estar aquí contigo David y con todos ustedes que nos siguen desde sus casas y que están aquí en la sala de cine de la Escuela de Cine en UFM. Y bueno David, como que ya vimos todos tu película y seguro que todos tienen muchas preguntas y mucho interés de saber el behind the scenes y muchas de las razones por las que hiciste tu película, pero me gustaría empezar preguntándote un poquito más en general sobre el cine y del arte en general. Entonces me gustaría decirte para ti qué significa el cine y el arte, qué es. Bueno, qué pregunta tan <risa> tan abierta, ¿no? Eh, bueno, es un placer estar contigo, Cris. Eh, te tuve como alumno el año pasado y fue un placer, la verdad. Eh, creo que lo pasamos muy bien en esa clase. Eh, ¿Que para mí qué es el cine? Bueno, es el cine creo que por encima de todo es un medio de expresión. Um, entonces, como medio de expresión... Eh, Creo que, que no es una finalidad en sí misma, sino eh, debe ser una herramienta para que el cineasta se exprese en, y comunique aquello que, que le interese ¿no? y que considere que merece la pena ser comunicado. Eh, entonces, yo creo que hago cine por la época histórica que me ha tocado vivir pero probablemente si hubiera nacido en la España del siglo XVII haría teatro ¿no? y, y a lo mejor si naciera en la España del siglo XXXX, eh, pues a lo mejor estamos hablando de realidad virtual o a lo mejor eso ya se ha quedado hasta desfasado. No, no lo sé, es un, creo que es una herramienta y, y a mí la razón por la que me apasiona eh, el cine es porque creo que es una combinación de muchas artes, porque creo que cuando haces cine también en cierto modo estás haciendo literatura, estás haciendo teatro, eh, estás haciendo eh, arquitectura, o sea, cuando estás diseñando espacios, pintura, etcétera, en, entonces bueno. Eh, no es a ser un medio de expresión y creo que lo importante es lo que tú quieras comunicar. Sí, claro, al final le cuenta uno uno, el cine para cada persona es subjetivo, se puede pensar. Y sí, a mí también me encanta el hecho de que el cine es como, me gusta considerarlo como la manera o la forma donde uno puede encapsular todas las artes de cierta manera, y al final uh -huh. se vuelve un producto eh, bastante uh -huh. único, ¿verdad? ¿no? Que posiblemente otras uh -huh. formas de arte no pueden entregarte, ¿verdad? ¿no? En tu pregunta decías también que qué es el arte, ¿no? El cine como arte. Y, y, y es, creo que es una pregunta que nos hacemos constantemente, ¿no? Sobre todo, bueno, creo que te la haces más cuando estás estudiando que cuando ya trabajas y vives de ello, ¿no? Porque cuando trabajas y vives de ello, um, no te planteas tanto eh, el por qué. Eh, porque ahí ya estás metido en la maquinaria de la industria y... Y ya cuando, sobre todo cuando empiezas a, a ganar dinero y, y empieza a ser una actividad económica rentable, eh, pues empiezas a meterte en esa maquinaria y no te preguntas el por qué, ¿no? Simplemente, pues es lo que haces, lo disfrutas, te gusta. Cuando estás todavía estudiando, lo te preguntas mucho, ¿no? ¿Qué es? Y sí, ¿merece la pena hacerlo? Si no, no te cuestionas. Yo me cuestionaba constantemente, cada semana, ¿qué diablos estoy haciendo aquí, ¿no? Eh, imagino que os pasará no o no no lo sé y, y yo creo que, que el arte en general es eh, porque creo que es una necesidad fundamental del, del, del ser humano o sea creo que eh, el arte es un medio de expresión y el ser humano tiene esa necesidad de, de expresarse de representar la realidad que le rodea eh, con sus obras de arte y, y o sea, mirad como bueno, aquí, aquí estamos en la, en la marroquín, ¿no? Y, y eh, sede del Museo Populbu al entrar en este teatro que estamos viendo si no son expresiones de la realidad de los mayas. Entonces, bueno, creo que es algo que, que, eh, que es intrínseco al ser humano. Esa necesidad de de intentar interpretar la realidad que te rodea, intentar entenderla. Eh, no desde un punto de vista científico, sino a través de la expresión artística. Claro, al final de cuentas, todo el mundo tiene que expresarse de una manera u otra. Los artistas lo hacemos mediante el cine o mediante la pintura. Gente que lo hace por, en su profesión, ya sea ser doctor o abogado, lo que sea. Y tú hablas mucho de la necesidad de expresarte. Entonces, en esta película, ¿qué necesidad tuviste para hacerla? ¿Qué nació en ti? ¿Qué querías? ¿Qué te inspiró a hacerla? Pues la idea original eh, me llegó de eh, un podcast que escuché en un... Estaba, en, estaba conduciendo y estaba escuchando un podcast sobre... Eh, Crímenes, es un podcast sobre crímenes, pero crímenes, no los típicos crímenes, sino crímenes bastante sui generis. En este caso, el, el podcast lo que hablaba era de estar entrevistando a una ancianita de 80 años, 75 años, que decía la entrevistadora, vamos, vamos a entrevistar a esta mujer que ha cometido 25 crímenes, ha matado a 25 personas. Y yo, wow, a ver, espera, ¿cómo? Esta abuelita adorable que vive en Filadelfia, y resulta que esta mujer, en una forma así un poco sensacionalista de enganchar al oyente para que quisieras escuchar más, esta mujer trabaja en una organización, porque sigue viva, que se llama Final Network y esta organización a lo que se dedica es una non-profit que está cita en Filadelfia, donde la eutanasia sí que es legal. Eh, está cita en Filadelfia y lo que hace es asistir en el proceso de la eutanasia a... Um, todas aquellas personas que quieran pues quitarse la vida porque ponerle fin a su vida eh, sin dolor eh, pero en aquellos estados donde es ilegal, porque en Utah es ilegal Kentucky, sobre todo los estados conservadores ¿no? en California de hecho como comenta un poco la doctora en esa escena ahí en el, eh, donde se encuentran ellos secretamente en California es, es legal pero es muy difícil eh, porque te tienen que, tres personas diferentes te tienen que diagnosticar con tres meses de vida, seis meses de vida o menos. Si ya te dan siete, ya no funciona. Eh, entonces, tres doctores diferentes. Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención cómo esta, cómo esta mujer salía de su casa, iba a Arkansas, iba a Kentucky y tal, y entraba en la casa de la gente. Y la gente a veces solamente pedía su ayuda en una voluntaria. Obviamente, esta organización te presta ayuda psicológica, legal, etcétera, para asegurarse de que luego que lo quieres hacer y puedes decir que no en cualquier momento. Y bueno, hay gente que lo pedía porque se sentía sola y no lo quería hacer solo, o hay gente porque necesitaba asesoramiento, o hay gente porque. Entonces me pareció muy interesante todo este tema del, del querer acabar con tu vida, ¿no? Se me hace como el acto de libertad más absoluto, ¿no? El, la eutanasia. Se me hace como. Porque como que estamos, en cierto modo programados para sobrevivir. De hecho, dicen que creo que el ser humano es el único animal que se puede poner en huelga de hambre. ¿no? Entonces, bueno, eso me llamó muchísimo la atención eh, y ahí es cuando surgió un poco esto de personas que se ayudan a las otras a morir. Surgió el device ¿no? de la cadena de suicidios asistidos. Pero claro, faltaba pues, lo que es la historia en sí, ¿no? de por qué se querían suicidar, el protagonista, etcétera. Y ahí es donde yo eh, entré con la idea del padre, la relación del padre y el hijo, que era una relación que tenía, llevaba tiempo con ganas de, de explorar. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues eh, el protagonista es un hombre que ha vivido toda su vida sometido por su padre, o eso es lo que él piensa, y decide entrar en este canal de asistidos como un acto de rebeldía, de libertad. Um, y así fue como, como asocié estas dos ideas y acabé, que um, en el fondo no se acaba suicidando, sino que acaba matando al padre, ¿no? que es algo muy freudiano. Entonces, bueno, pues ahí, ahí es donde, donde fue la semilla ¿no? de, todo, de toda la historia. Y seguramente tuviste algún tipo de referencia, ya sea una película, a mí se me ocurre un par, tal vez the Island o hasta David Cronenberg por el terror corporal. Sí. ¿Tienes algún tipo de referencia? claro. So, eh, totalmente Cronenberg, por el terror corporal, totalmente de acuerdo. ¿no? De hecho, hay momentos de la película que parecen eh, ringers inseparables. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en ringers, ¿no? cuando los cirujanos están eh, en la sala de operaciones llevando esos trajes rojos, ¿no? el, el, el, el, el outfit del, del oculista del padre, el oftalmólogo, que es verde, ¿no? ese traje tan raro, eh, pero mis, mis referentes fundamentales yo creo que aquí fueron Seconds de Frankenheimer, una película súper interesante, que si no la habéis visto os la recomiendo, sobre un hombre que entra en una organización secreta, que lo que hacen es que te convierten en un second, que quiere decir que crean una nueva vida porque trasplantan tu cerebro a un cuerpo más joven con dinero y tal, para una nueva vida, tú pagas tanto dinero y tal y me pareció muy interesante el uso de lentes y, y de desvirtuación de la realidad. Eh, Mulholland Drive me, me interesó mucho también, me inspiró muchísimo por la mezcla que hace Mulholland Drive de, de sueño y vigilia. Eh, en, en, en la película eh, vemos a muchos, conocemos a muchos personajes, pero hay uno que nunca llegamos a conocer de verdad que es el padre, porque cuando Mike llega a su casa, el padre ya está en estado vegetativo. Entonces, todo lo que vemos del padre son o recuerdos de Mike o sueños de Mike o alucinaciones. Entonces, todo lo que... toda la construcción de ese personaje es a través de, de, de esos tres juegos de la mente que, con los que Mulholland Drive juega también mucho, ¿no? Y... Y Memento quizá también, fue una película que me sirvió bastante de, de referente. Sí, definitivamente pude ver la mayoría de esas películas y directores, principalmente Mojo Love Drive, porque uno usualmente no tiene mucha idea de qué es real y qué es no. Igual lograste de una manera muy buena eh, hacer engañar a la gente. Yo, por ejemplo, cuando vi la película no me esperaba el twist final, entonces por eso te felicito porque es bastante difícil a veces hacerme sorprenderme en el cine. Me alegro, me alegro. Bueno, y si ya pasamos un poco más, un par de aprendizajes que queremos que todos los estudiantes de la Cine FM y la gente que nos mira que tengan, entonces tal vez nos pudieras contar como cuáles fueron tus mayores retos para hacer una película y tal vez como comparado a un cortometraje de es algo muy mucho más complicado, ¿verdad? Bueno, pues eh, The Chain eh, eh, fue una película en la que aprendí muchas cosas, sí. Eh, de hecho no tengo ningún problema en admitir que, que gracias a todo eso que aprendí me siento un director más maduro en la última que hice que es la piel en llamas. ¿no? Eh, ¿Qué aprendí en The Chain? Pues mira, desde el punto de vista creativo aprendí algo que yo enseño en las clases y es hasta que no te equivocas, en España decimos nadie aprende en cabeza ajena, que, es, que quiere decir que hasta que tú no cometes el error no aprendes la lección. Ya puede, todo el mundo a tu alrededor puede estar cometiendo el mismo error y te pueden advertir, pero hasta que tú no lo cometes, no aprendes de verdad la lección, ¿no? Eh, y el error, eh, también un poco por... Era más joven y era muy ambicioso, ¿no? Porque era mi primer largo... Que escrito por mí era mi bebé, ¿no? No era un largometraje de encargo. Eh, fue que una película tiene que ir solo de una cosa, ¿no? Entonces, quizá yo, la mayor crítica que le haría a mi propia película, de Chain, es eh, que creo que es demasiado ambiciosa, intenta hablar de demasiadas cosas sin centrarse en una en concreto. ¿no? Eh, entonces, eh, creo que estaba muy buena la idea de la eutanasia y de la decisión libre de quitarse la vida. Estaba muy buena la idea de la independencia del padre, del, del, del querer tener tu propia identidad, pero creo que la mezcla de ambos de ambas temáticas hicieron que una compitiera con la otra y creo que eh, cada vez que veo la película siempre veo como que hay como dos películas, el intento de, de emerger dos películas en una. Bueno, fue un, fue un reto y, y, y, hay, y hay momentos de la película que sí funciona muy bien, pero otros donde sí que creo que, que no, no cierran del todo. ¿no? Entonces, eso fue un, una gran lección que aprendí que sí que apliqué La piel en llamas, que va de una sola cosa y nada más. Eh, luego, eh, entonces, por lo tanto, repito la lección, aunque a lo mejor cometeréis el error también en vuestro primero largo, o no, quizá, ojalá que no. Eh, luego, otro, otra lección que aprendí con The Chain fue... Eh, yo sabía que tenía un presupuesto para hacer una película y empecé escribiendo un, un guión... Para, para ese presupuesto, pero de nuevo la ambición me pudo y creció, creció, creció y se fue creciendo el guión, número de localizaciones, número de personajes y mi productor estaba como no, no puedes, no puedes, eh, no tenemos suficiente presupuesto para realmente hacer lo que tú quieres hacer y yo creo que aunque la factura se ve la verdad que muy bien porque nos cedieron muchas cosas gratis, mucha gente trabajó en este proyecto por, un, por mucho menos de lo que normalmente cobra, etcétera, etcétera. Eh, y, y eso ayudó muchísimo. Luego el guión entusiasmó mucho al casting, conseguimos actores la verdad que muy excepcionales para, para hacer una película de bajo presupuesto como Ray Wise, ¿no? De Twin Peaks o Adrián Barbó de, de tantas películas, de, por ejemplo, de Carpenter La, la, la Niebla o o luego John Patrick Amador, el protagonista de Dear Black People, de Netflix, o Jamie Clayton, de Sensei, de Netflix. Eh, aún así, yo sí que noto que si hubiera tenido mucho más presupuesto, podría haberla ejecutado como yo realmente quería. ¿no? Y eso es otra cosa que también aprendí en La Pila en Llamas, ¿no? que la apliqué también en la siguiente película. Que, porque La Pila en Llamas es una película que es el doble de presupuesto y es una sola localización. Entonces, eh, Aprendí, bueno, fue, fue un, fue, fueron dos lecciones bastante importantes. Entonces, creo que el, la mejor lección es que como director, en vez de, de centrarte en, en los errores o, o, en, o, en, o en lo que no salió bien de cada proyecto, es decir, okay, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo mejorar? Eh, yo creo que cada uno solo compite consigo mismo en este mundo de bajo presupuesto de festivales, etc eh, es un mundo muy competitivo ¿no? porque al fin y al cabo en cada festival pues solamente unas películas ganan premios otros no, o solamente un número de películas son seleccionadas, otras no y creo que eso genera una competición entre los directores emergentes y también entre los experimentados pero sobre todo yo notaba que en la universidad y luego después de la universidad, etcétera. Había mucha competición entre, uh -huh. entre dos y creo que eso es un error. La única competición es contigo mismo. La única uh -huh. competición que vale es la tía contigo mismo. Entonces, tú tienes que competir contigo mismo en el sentido de voy a mejorar. El siguiente proyecto va a ser mejor que el anterior. Si es mejor que el anterior, ya estás triunfando. Eso ya es un éxito. Y da igual lo que le vaya a los demás, da igual. Entonces, esa fue una, una gran lección. Sí, yo creo que aquí en la universidad es una gran oportunidad para que podamos colaborar entre todos como artistas. Eh, uno a veces quiere tener éxito, pero también tiene que pensar que para tener éxito, más que en el cine, necesita la colaboración de otros, ¿verdad? Pero como tú dices, la competir o como que uno empujarse a ser mejor siempre es importante y nunca ver los uh -huh. fracasos o lo que uno mira que no está bien de su película o lo que uno haga como algo que te deje... De motivar, ¿verdad? Tienes que siempre ver y aprender todos los días Estoy seguro de que todos aprendieron mucho de esto Y estoy seguro de que eh, Pues tú Disfrutaste mucho aquí hablando con nosotros Sí. Entonces eh, te agradezco mucho por tu tiempo Gracias y, a todos por venir Y les agradezco a todos por venir nuevamente a la eh, Entonces sí, muchas gracias Y buenas noches a todos